Te bendiga nuevamente contigo tu hermano Alexander Con otro corto mensaje de edificación y bendición a tu vida No hay uno de nosotros que no haya pasado momentos difíciles en la vida Por circunstancias donde es difícil confiar y esperar en Dios También debemos estar claro que somos victoriosos desde el principio Porque todas estas situaciones ya están ganadas Porque es promesa de Dios pero al pasar por todo esto necesitamos saber y comprender algunos puntos. Las pruebas son como un termómetro con el cual es medida nuestra calidad. Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Allí revisamos nuestra fe. Paciencia, amor, mansedumbre Y solo por medio de las pruebas crecemos espiritualmente Y obviamente esto es lo que desea el Señor de nosotros Al entender que es, que es una prueba Reconocemos también que entramos en una guerra espiritual Que tiene repercusión en el mundo físico Ahora bien, para que nuestra batalla tenga efecto en este mundo hay que atacar al enemigo del mismo modo, conociendo su técnica de ataque, para que Satanás no tenga ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoremos sus maquinaciones, según Corintios 2.11. Debemos atacar desde el ámbito espiritual y ciertamente ese no es nuestro fuerte. Por lo tanto, para obtener la victoria necesitamos estar atentos al mejor estratega, estratega de guerra, que es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Pedir ojos y oídos espirituales para poder ver y oír más allá de lo evidente.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 para que llegues a donde Él te quiere llevar. El Señor nos conoce, conoce nuestro corazón, nuestras virtudes y nuestras debilidades, de fortaleza y tus límites. Nunca nos colocará en una prueba que no podamos salir aprobados. Sin contar, sin contar con Él, nos coloca en pruebas donde Él mismo te da la salida y la prueba. Y perdón, y la respuesta. Lo único que debemos hacer es consultarle, oír atentamente, rendir nuestra voluntad y ejecutar su voluntad. Los cristianos tenemos que ver las pruebas como bendiciones, como bendiciones de Dios, ya que las bendiciones de Dios se ven en las pruebas. Si estás bien, y no tienes problema alguno Ni económico, ni físico Ni con tu familia, ni en el trabajo Ni con amistades Ni en tu vida personal Entonces dónde se mostrará la gloria y el poder de Dios De allí Él trae las bendiciones Sin contar que las pruebas superadas Son las que sirven de testimonio Para llevar a muchos A los pies del Señor Personas que están viviendo Lo que tú ya has pasado Por último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 Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que está en el cielo. Dios te bendiga.